¿Cómo les va? Buenas noches. ¿Cómo andamos? Qué bueno que podamos comenzar ya esta oportunidad, que podamos tener esta oportunidad de, de poder eh, comunicarnos a través de Facebook, de Facebook Live. Y bueno, estoy comenzando esta, eh, esta oportunidad eh, de, de esta nueva clase de Santiago, de la Carta de Santiago. Lo que voy a intentar hacer ahora... Es justamente eh, ir a, a Facebook y poder comenzar a, a, a compartirles a todos ustedes, a los que están eh, a través del de grupo de WhatsApp, compartirles el link para que puedan automáticamente eh, tomarlo desde allí, desde el link. Es algo de lo que siempre me, como yo les estoy diciendo, me cuesta un montón, pero lo bueno es que estoy tomándole la mano en este momento, ¿sí? Eh, y, y bueno... Es, es un poquito de, de tiempo. Quiero aprovechar para eh, agradecer a todos los que se estuvieron preocupando por este eh, pequeño temita que tengo eh, en este tiempo, que es el, el, el temita de esta eh, este estado gripal que hemos estado teniendo en estos en estos días. Fue un estado gripal eh, familiar, lamentablemente este, se nos ha... Eh, se nos ha sumado a todos, a, a Fernanda, a, a Adriel, a mí, se nos sumó un estado gripal eh, de estos últimos días que lamentablemente no fue eh, muy, eh, muy agradable, pero bueno, esta tarde, esta tarde-noche, eh, yo creo que son las oraciones y son eh, todos los eh, tiempos que el Señor nos está Brindando, esta tarde noche me estoy sintiendo muchísimo mejor. Eh, y les agradezco a todos los que se han preocupado, me han aconsejado tomar miel, me han aconsejado eh, eh, el jengibre y son todas eh, recetas que son muy buenas. Hola Anabela, hola Vero, ¿cómo les va? Bueno, eh, contestando algunas preguntas y agradeciendo por, por, por los mimos, por, por los mensajes, contestando algunas preguntas, eh, estuvimos eh, eh, en este día. Eh, con un par de, de, de cuestiones que fueron muy interesantes, eh, una que eh, creo que hablaba acerca de un versículo eh, y de una pregunta de, de la semana anterior, y, y bueno, les agradezco a todos los que se están interesando, eh, espero haber respondido correctamente, o, y si no, este, repregunten, para eso están eh, estos momentos que tenemos por WhatsApp, para que podamos... Eh, evacuar nuestras dudas. Le mandamos un abrazo muy grande a Olga, Olga Guerra, a Cynthia Cintia Martínez, a toda la familia. Eh, ellos han eh, perdido hoy. Se ha ido con el señor un hermano de Olga. Eh, ella ha pedido, ha solicitado oración la, en, en semanas anteriores. Y, bueno, es también para que lo tengamos en cuenta que este virus es un virus eh, muy silencioso y que eh, lamentablemente eh, está haciendo estragos en nuestra salud y, y nada más que orar por Olga, orar por, eh, por, por Cintia, orar por toda la familia y, y pedirle al Señor que esté dando ese consuelo, esa paz y, y tiene, eh, si no tengo mal entendido, tiene un, otra hermana que también está en esta, en esta situación, así que seguimos redoblando nuestras oraciones y reforzando esa cadena de amor esa cadena de contención que el Señor nos ha dado como familia. Bendiciones a, eh, a Elisa, que también se está sumando, a Georgina, gracias a todos los que eh, en un día feriado, les cuento a los que no están aquí en San Luis, hoy eh, se celebra el cumpleaños de San Luis, o la fundación eh, de San Luis, y estamos eh, celebrando 426 años, de la Fundación de eh, la Ciudad y obviamente también de la provincia. Hola Mariel, ¿cómo te va? Buenas noches. Mm, así que eh, es un día feriado aquí en, en, en nuestra provincia, en nuestra, eh, en nuestra localidad. Yo estoy eh, desde mi casa, pero bueno, en toda la provincia es un día que se ha decretado como feriado. Bien, eh, estoy en, en, en desde casa eh, porque no queremos, eh, como ya les dije, a través de... Un pequeño mensajito a, por, eh, por WhatsApp. No queremos este, eh, continuar con la cadena de contagios, aunque ya en esta tarde, eh, tanto Fernanda como, como Adriel y también eh, en mi caso, nos estamos sintiendo mucho mejor. Eh, y, y bueno, eh, estamos, estamos todos eh, eh, afectados por... Por la salud y por los cambios climáticos, aparentemente aquí en San Luis dentro de un par de días vamos a tener un descenso de temperatura eh, y estos días se están siendo maravillosos, son casi, casi primaverales, así que este bueno, tenemos que, que sobrellevar este, este tiempo así. Hola Isaura, hola María Laura, qué bueno que se están comunicando, qué bueno que se están conectando. Bien, vamos a nuestro material, nosotros estamos trabajando con un material que... Eh, se los envié por PDF. Algunos, como ya lo hemos visto las semanas anteriores, han podido eh, sacar eh, fotocopias o han podido ir este, a, a una eh, casa de fotocopiadoras, de fotocopias, perdón, y han podido eh, imprimirlas. Otros están trabajando con el material directamente o desde la computadora, desde la tablet y hasta del mismo celular. Y nos corresponde eh, en esta oportunidad. Comenzar con la semana número 3. La semana número 3, si ustedes tienen sus materiales, eh, yo acá no les estoy compartiendo la pantalla de, del material, sí les voy a compartir la pantalla de, este, la, de la Biblia o de la Ishworth, porque ya en un segundito eh, tomamos desde esa pantalla, pero si ustedes tienen por ahí su material a mano, me gustaría que lo revisen y lo, y lo pueden estar este, teniendo en cuenta, porque en esta semana nosotros vamos a estar comenzando con el tema Resistiendo la tentación. Y si se fijaron, cada semana tiene, eh, tiene por lo menos cinco días para que nosotros podamos ir contestando algunas preguntas inductivas sobre eh, el libro de Santiago, sobre el pasaje. Y el pasaje que a nosotros nos toca en esta semana es el pasaje de eh, Santiago 1, capítulo 1, desde los versículos 9 al 18. Pero algo muy importante que nos anima este material y que nos anima eh, al comenzar cada semana, es que cada semana nos invita eh, este material a que nosotros podamos leer toda la carta, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 5. Y si tomamos esta, esta costumbre, esta dinámica de lectura, vamos a llegar a la semana número 12, conociendo muy bien los pasajes sin tener que hacer ningún tipo de memorización. Porque esa lectura este, eh, correlativa, esa lectura eh, programada, que vamos a hacer en cada semana de los cinco capítulos de Santiago, repito, son solamente cinco capítulos, no es mucho tiempo, llevará unos 15 minutos, 12 minutos, de acuerdo a nuestra eh, velocidad de lectura, eh, leer toda la carta. Eh, y te lo recomiendo que lo hagas, que lo hagas como una, este, como una propuesta y que lo hagas para que la misma palabra del Señor pueda estar bendiciéndote, bendiciéndome y que cada uno de nosotros al terminar este estudio, al terminar este tiempo de, de, de reflexión, podamos tener muy en claro los pasajes que está diciendo esta carta. Entonces, sin más, vamos a comenzar a desarrollar o a investigar lo que nos dicen estos versículos. Desde el versículo 9 al 18 del capítulo 1. Así que ahí si tenés tu Biblia, te eh, invito a que la puedas estar leyendo. Yo voy a estar compartiendo ahora sí la pantalla y vamos a ir a la, a la aplicación o al programa eShort. Si no lo tenés a este programa en tu computadora, te invito a que lo tengas. Y si no sabes cómo hacerlo enviarme un mensajito por privado que te voy a indicar cómo hacerlo. Les, eh, también les indiqué a los que quieren tenerlos eh, por el, eh, a través de una aplicación. La aplicación en el celular se llama Mishword. Y si ustedes lo quieren, lo pueden hacer eh, llevando algunos pasos. Es un poquito más complicado, pero este, no es tan eh, difícil de hacerlo. Y tenemos que eh, descargarnos una aplicación, una APK, y luego de descargarnos esa aplicación, nos eh, indican en algunos tutoriales de YouTube, nos indican cómo eh, descargar eh, cada módulo, cada libro, cada biblia, cada diccionario. Y es muy bueno que nosotros lo podamos tener en nuestro celular, si es que lo queremos tener en el celular, o eh, tablet, o en nuestras computadoras, la, el programa o la aplicación, como lo querramos llamar, Eshword o Ishword, ¿sí? Bien, vamos a... Eh, Santiago 1.9, estamos utilizando la Reina Valera 1960 y vamos a leer hasta el versículo 18. ¿sí? Nosotros eh, habíamos terminado eh, la semana pasada desde el versículo 2 al versículo 8 y ahora estamos en esta segunda parte. Dice así, el hermano que es de humilde condición gloriese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol, con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman,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 eh, por lo menos eh, podemos sacar y podemos concluir que hay diferentes temas que son tratados en estos eh, nueve versículos, ¿sí? Por lo menos aquí tenemos este, algunos grandes temas. Primero, eh, la diferencia entre los de humilde condición o los pobres y los ricos, ¿sí? Entonces, lo primero que hacen los versículos 9, 10, 11 es hablar de estos dos temas entre la diferencia entre los ricos y los pobres. En, de, de, a partir del de 12, este, eh, a, a, adelante, en adelante, habla hasta eh, inclusive el 15, eh, habla sobre la tentación y sobre cómo soportar la tentación y obviamente la tentación también referida a Dios. Y en, entre el versículo este, 16 y el versículo eh, 18 nos está hablando de diferentes temas, que no pequemos o que no erremos, que eh, entendamos que todo nos va a venir de parte de Dios, y por último, eh, nos dice que este, nosotros somos las premisas de su creación. ¿sí? Entonces, eh, en estos tres temas, eh, o, o en estas tres, tres divisiones, vamos a tratar de definir esta semana. Vamos a comenzar... Con el primer tema que tiene que ver con que eh, dice el hermano que es de humilde condición y el rico. Y vamos a analizarlo a través de los eh, términos griegos que nos da eh, la revisión Reina Valera con los números del diccionario Strom. ¿sí? Entonces voy a buscar aquí, ahí está, Reina Valera 1960. Ustedes a partir de ahí están viendo en la pantalla si es que tienen una buena definición que aparece en, en la pantalla los eh, textos en castellano. Y en verde, si logran a ver el verde, ojalá que lo puedan llegar a ver. Voy a tratar de agrandar aquí. A ver si... Ahí está. En verde, si ustedes lo pueden ver ahí, mejor. Están viendo las referencias de eh, Strong o de los números del diccionario Strong. Que son este, eh, las palabras en griego. Y que nosotros vamos a tener la traducción al español, ¿sí? A nuestro idioma original. Eh, antes de comenzar con el versículo 9, déjenme revisar hay un temita. Bien, eh, buenas, buenas noches Eliana, buenas noches Daniel, qué bueno que puedas estar con nosotros. Eh, gracias a todos, a todas las que están conectados en este momento, como repito, para nosotros es un honor que en esta oportunidad podamos estar eh, conectados juntos en un día feriado aquí en San Luis. Bien, eh, creo, ahí estoy mirando yo mi monitor y aparentemente se ve un poco, un poco, por lo menos se ve. Este, díganme después si lo pueden ver bien o no. Pero bueno, ahí se ve este, la Biblia Reina Valera con las referencias de número Strong. Y comenzamos entonces, ahora sí, ya con el versículo 9. Dice, el hermano, y cuando habla de hermano, volvemos a, a referirnos a Adelfos. ¿Se acuerdan que Adelfos eh, también podría significar primo? Pero en esta carta estamos viendo que esa palabra, eh, prácticamente Santiago o Jacobo, la utiliza mmm, sin este, ningún prólito para identificar a los hermanos. ¿sí? El hermano, el Adelfos. A ver si mi computadora me permite mirar el diccionario. Ahí está, miren. Adelfos. G80, ¿sí? ¿Se acuerdan que lo habíamos visto? Delfus, vientre, ¿sí? Eh, hermano, literalmente, o figurativo, cercano o remoto, hermano, ¿sí? Bien, entonces, el hermano. Y volvemos de nuevo al versículo 9. ¿Qué es? De humilde, ¿sí? Y humilde, aquí es este, el 5011, 5011, es la palabra tapeinos, ¿sí? Dice, de derivación incierta, deprimido, humillado, humilde, condición. ¿eh? Y si lo miramos bien en nuestro diccionario, aquí va a decir exactamente lo mismo, el diccionario Strong, ¿eh? tapeinos, eh, el de humilde condición, el que no tiene grandes riquezas. Casi, casi diría que hoy, este, no sé, salvo raras excepciones, eh, casi todos que somos de humilde condición. Si miramos nuestros ingresos, si, no, si miramos los este, valores de nuestro eh, recibo de sueldo, aquellos que tenemos la bendición de tener un, un sueldo, y si tenés un trabajo donde te están remunerando, eh, seamos, tanto vos como yo, seamos agradecidos a Dios oramos por las autoridades que nos han contratado y agradecemos al Señor. Ahora, eso tampoco nos debe dejar de ver de que estamos en una condición de humildad, o sea, no de una gran riqueza, sino que nos permite tener una, un, un, un buen pasar en algún caso, y si no, este, en, en otros casos esto no está pasando. Y también está pasando de que hoy, en nuestra Argentina, estamos sintiendo los debates de una crisis económica ya bastante prolongada y ahora sumado a una crisis sanitaria como la que estamos viviendo. Y esto no nos tiene que menoscabar porque dice, el hermano que es de humilde condición, gloríese, ¿sí? y, y esa palabra es, a ver, este eh, a ver si lo puedo pronunciar bien. Ka, jaomai, sí es gloriarse, semejante a la de augeo, que es jactarse, fanfarronearse, ¿sí? hacer alarde, en buen sentido, ¿sí? gloríese, o sea, esté contento en su exaltación, que aquí este, la palabra exaltación va a ser la este, G5311, Hupsos de un derivado de elevación, sí, o como que nos vamos elevando al cielo, de dignidad, de alto, de altura. ¿eh? Ahora, ¿por qué será que el de humilde condición se tiene que gloriar en su exaltación? sí? Es tremendo esto, porque yo creo que Dios, no creo, sé que Dios no nos mide por nuestras posesiones, porque vos imagínate, eh, no sé si eh, en este momento eh, eh, hay personas, eh, creo que, no sé si Bill Gates es uno de los más ricos del mundo, no sé si es el primero, el segundo, o el tercero, hay un, un, un mexicano eh, que, bueno, que también es, es riquísimo, este, multi, mega, millonario. Eh, ahora comparemos esas fortunas personales, eh, que, que, que tienen este, eh, personas eh, muy, muy destacadas. Aquí en Argentina hay personas que tienen muchísimo dinero. Eh, en San Luis mismo hay personas que tienen mucho dinero. Pero comparar esa fortuna, compararla con Dios. Compararla con las posesiones de Dios. Imagínate que nosotros hoy, aquí, sobre todo en nuestro país, estamos muy eh, pendientes de la cotización de otras monedas, entre ellos el dólar, el euro, porque nuestro peso eh, siempre se está devaluando. Evaluando. Pero imagínate si lo comparamos con Dios. Primero que Dios no tiene banco y no le... Eh, no, no, no creo que necesite dinero Dios porque Él este, es el creador de todo. Y entonces eh, él, él no se rige por nuestro sistema monetario, no se rige por nuestro sistema de posesiones, no se rige por nuestro sistema de este, eh, valoración. Entonces, para Dios, el hombre más rico del mundo, la mujer más rica del mundo, no tiene nada. O sea, él nos mira como humildes a todos. Él nos mira a todos como necesitados. Y entonces, en esa posición, en esa posición que este, aquí Jacobo nos está eh, dando como una, una pauta, nos dice, el que es de humilde, el que tiene este, eh, necesidades todavía inconclusas, el que le cuesta llegar a fin de mes, el que no tiene trabajo, el que está eh, con diferentes eh, frentes, deudas, dice que se gloríe en su exaltación. Y ahora dice al otro, mira lo que, lo que dice al otro hermano, pero el que es rico, ¿sí? rico es este eh, G4145, Ploucios, que significa abundante, ¿sí? figurativamente abundando, el que es rico, dice, en su humillación, ¿sí? en su humillación, que es el G, perdón, acá, G5014, tapeinosis, ¿sí? tapeinosis, depresión, humillación, bajeza, y ahí dice por qué, dice, el por qué se tiene que gloriar el rico en su humillación. Dice, porque Él pasará como la flor de la hierba. O sea, Dios nos ve como lo que somos realmente. Personas que pasamos, no personas que estamos constantemente. Somos personas que pasamos. Vos y yo vamos a pasar. Lamentablemente cuando perdemos a un ser querido, este, como recién decíamos este, con Cintia, con Olga, todo nuestro ser se conduele, se duele, porque amamos a nuestros familiares, a nuestros hermanos, a nuestros padres, a nuestras tías, a nuestros hijos, y los perdemos y, y se, se nos parte el corazón. Pero Dios mira y sabe que tenemos un principio y un final, en esta, en esta corporalidad humana. Y vamos a pasar. Entonces, por ahí te estás preocupando por diferentes frentes y es lógico que te preocupes. Es lógico que tengas esa, esa intensidad de tratar de tener un poco más de bienes. Pero Dios te mira y te dice, mira que el rico también va a pasar. Entonces, vos y yo gloriémonos en nuestra humildad y el, el que tiene en abundancia va a tener que gloriarse en su humillación, porque todo va a pasar. Dice el, el versículo 11 y aclara un poquito más. Porque cuando sale el sol con calor, abrazador, la hierba se seca, su flor se cae y perece, su hermosa apariencia así también se marchitará el rico en todas sus empresas, ¿sí? Y ahí, empresas, es por ella, ¿sí? Este, los modos de proceder, carreras, sus caminos. O sea, ¿qué te está diciendo Dios con esto? ¿Y qué me está diciendo Dios a través, obviamente, de eh, Santiago, de Jacobo, el que me está hablando en esta carta? Todo lo que voy a tener... En, este, en esta vida, en esta vida humana, va a perecer, se va a ir. Hoy me estoy preocupando por algunas situaciones. Hoy estoy preocupado por eh, algunas deudas. Hoy estoy preocupado por algunas necesidades. Hoy estoy preocupado por mis empresas, si es que tengo muchísimo dinero. Pero todo eso va a, va a desaparecer y se va a terminar. Se va a terminar. Y se va a terminar y, y eso es lo que eh, en definitiva termina siendo el objetivo de vida. O sea, no te preocupes por lo que no tenés o por lo que tenés en abundancia. Vos y yo, ante los ojos de Dios, terminamos siendo iguales. Y las dos cosas nos tienen que producir alegría. Alegría en saber de que ambos, los que tenemos y los que no tenemos, los que tenemos abundantemente y los que tenemos escasamente, ambos estamos siendo mirados por el mismo Dios y ambos nos vamos a presentar delante de Dios, y esas riquezas y esas pobrezas no van a significar absolutamente nada. Imagínate delante del trono de Dios diciendo: Bueno, pero Señor, a ver qué te puedo comprar. Y Dios, ¿qué te va a decir? ¿Qué, ¿qué pensás que necesito? ¿Qué crees que, que me va este, a hacer feliz, te va a decir Dios? ¿Con qué crees que me vas a convencer? <ríe> y es muy, muy, muy cómico esto cuando lo miramos delante de, de este cuadro tan revelador, ¿no? Este, el versículo 12 nos cambia ahora el tema y se nos va ahora a la tentación y es algo que nos viene muy, pero muy, eh, muy bien a nosotros. Dice, bienaventurado, ¿sí? Macarios, es justamente afortunado, dice aquí, bendecido, dichoso, glorioso. ¿sí? El varón, y, y acá este, la palabra eh, sí es este, eh, masculina, palabra primaria, hombre, como un varón individual, este, marido, varón. Pero, en definitiva, es este, una palabra que está utilizando, eh, que engloba en realidad a... Eh, los dos géneros, ¿sí? Bienaventurados podemos decir la persona, ¿sí? Que soporta, ¿sí? Y habíamos visto esto de soportar el jupomeno, ¿sí? Que es quedarse bajo, detrás, permanecer, resistir, tener interés a, perseverar, ¿sí? Eh, sostener. Eh, bienaventurado la persona, bienaventurada la persona, que, so, se sostiene, fupomeno, que se sostiene eh, jupomeno, que resiste la tentación. ¿eh? Tentación es el G3986, es peirasmos, ¿sí? que es una prueba, poner a prueba. ¿eh? Es una eh, disciplina, es una implicación de adversidad, una tentación. sí, Porque cuando haya resistido... sí. Este, el, el, el resistir aquí, de nuevo aparece, este, como el soportar el ginomai, ¿sí? es este, eh, para eh, alcanzar, porque cuando haya alcanzado, cuando se haya constituido, cuando haya cumplido, ¿sí? haya resistido la prueba, recibirá ¿sí? recibirá es este, eh, el G2983, Lambano, ¿sí? que va a tomar, que va a entrar, que va a aceptar, que va a alcanzar, ¿eh? que va a obtener, recibirá eh, la corona de vida que Dios ha prometido, ¿sí? prometido es epanguelo, ¿sí? es una profesión, es, es hacer promesa, que Dios ha prometido a los que le aman, o sea, si vos y yo, no importa el género aquí. Si vos y yo soportamos, resistimos la tentación, vamos a recibir una corona de vida. Una corona de vida que Dios va a marcar. Y nuevamente vamos a hacernos fuertes en este concepto. La, eh, las, la tentación es para resistir. Para resistir, es para quedarse debajo de la autoridad de Dios. Es resistir, es sostener mi fe... Y es decir, no voy a ceder a la tentación. Yo no sé este, si te está pasando, te ha pasado, y, y obviamente que seguramente te va a pasar. Si no te ha pasado, estoy casi seguro que te pasó. Que has recibido una tentación y has tenido ese momento de gracia del Señor, gracia pura de Dios, gracia que viene del cielo de Dios, que dijiste, no voy a ceder ante tan, tal tentación, no voy a ceder. ¿Sí? Nos pasa a los que tenemos unos kilos de más, ¿sí? Eh, en, en mi caso son muchos kilos de más, ¿no? Y la tentación a este, seguir comiendo, ¿m? que es una tentación que uno dice, bueno, pero eso no es nada. Sí, obviamente que no es nada hasta que comienza a complicar la salud. Bueno, ni vos ni yo queremos llegar a esa complicación de salud. Si estás peleando contra esos kilos de más, me estás entendiendo. ¿eh? Estás entendiendo cuando viene... Este, para aquellos que les gusta el dulce o, o, o los alimentos dulces, viene esa torta eh, o viene esa, este, para los que nos gustan este, los alimentos salados, vienen esas empanadas, esas pizzas. Y vos decís, oh, mañana empiezo la dieta y hoy le doy sin asco. no Y resistir la tentación de comer es tan difícil para el que lucha, para los que luchamos, es tan difícil como para otros es difícil resistir otras tentaciones. ¿sí? Para aquel que, que tiene la cleptomanía, que le gusta tomar lo ajeno, resistir la tentación de que nadie lo está viendo es como para nosotros los que luchamos con la comida o con otras tentaciones. Y resistir esa tentación, es decir, quiere mi ser, todo mi ser quiere tomar esto, quiere comer, quiere este, hacer esto, quiere hacer algo que yo sé que me va a hacer mal, yo sé que me va a hacer mal, y vos también lo sabes, y entonces la resistencia pasa por un acto de fe, y pasa por un, un compromiso con el Señor, y entonces eh, yo me estoy obligando ahora a decir, bueno, tengo que, tengo que resistir esta tentación, porque no me puede vencer esta tentación, entonces tengo que hacerlo, y tengo que ser un, aventura, un bienaventurado, voy a recibir una corona de vida, aunque yo sé que este cuerpo mortal va a, a desaparecer, pero entre tanto que lo tenga, voy a tener que cuidarlo un poco más, ¿sí? Y vos también, y, y, y acá estamos, lo que estamos luchando, y, y vuelvo a, a, a hacer referencia a, a, nuestras, a nuestras debilidades, porque de eso se trata, de resistir lo que en lo que nosotros somos débiles. Por ahí somos muy fuertes en otras cosas, pero siempre la tentación va a venir en nuestra debilidad. Y dice, este, el versículo 13, cuando alguno, cuando alguno, ¿sí? y acá me gusta esta palabra, alguno es medéis, incluye el femenino, incluye el neutro, eh, incluye este, a, a cualquier persona, dice, cuando alguno es tentado, de nuevo, so o oh, reirazo, perdón, es examinado, eh, es probado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado. Dice, Dios no puede ser tentado por el mal. Ni él tienta, y de nuevo esa palabra, ¿sí? el G3985, a nadie. Y este, nadie es g G3762. Y vamos a mirar en el diccionario aquí. A, a ver, me parece que no, lo, no me lo tomó. Ahí voy. Nadie. A ver si me lo toma. Si no lo copiamos. G3762. El diccionario. Ahí está. Nadie es este, lo mismo. Incluyendo el femenino. Oudemía. este Hombre, mujer. Eh. Nadie. Eh, nadie. Entonces, él no tienta a nadie, sino y, y dice el versículo 14 y continúa, que está muy bueno esto, sino que cada uno, ¿sí? cada uno, y de nuevo este eh, superlativo, cualquiera jecaxto eh, es tentado cuando su propia concupiscencia ¿sí? este es epictúrgico epid sumía, ¿sí? concupiscencia. Y esta palabra que puede ser traducida como codicia, como desear, como pasión, como concupiscencia, que está aquí hecho. A mí me gustaría que nosotros lo miramos en el diccionario, pero en el diccionario aquí tenemos el strong, pero yo les quiero mostrar, este, eh, ya que estamos en esta, en esta posición, yo les quiero mostrar que también tenemos otro diccionario aquí en Ishword que es el diccionario Vine o Vine del Nuevo Testamento. Y miren qué interesante cuando el diccionario Vine traduce, nos amplía un poco más, eh, es un, un, un, un diccionario un poco más este, detallado de algunas palabras eh, que el Strong. Y eh, Efitumía dice un intenso deseo de cualquier tipo, especificándose frecuentemente los varios tipos con algún adjetivo. ¿sí? Por ejemplo, este... Eh, el pecado, que en Romanos 6.12 dice, el requerimiento a no dejar que el pecado eh, reine en nuestro cuerpo mortal. Dice Romanos 6.12, dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus propias concupiscencias, que si, significa nuestros malos deseos. Siempre es una actividad corporal. Gálatas 5.24 nos dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne, sus pasiones y deseos. Que ahí también entra concupiscencias. ¿sí? Este, Segunda de Pedro 2.18 dice, pues, hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido, de los que viven en error. ¿sí? Y primera de Juan 2.16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne los deseos de los ojos la, y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. ¿sí? Entonces, esas concupiscencias son justamente esas este, malas intenciones nuestras que, en definitiva, es lo que este, sucede con nosotros. Y concupiscencia, aquí, este, vuelvo al, al Estrón en español y vuelvo a la Biblia este, Reina Valera con referencias, Concupiscencia aquí nos está dando la idea de un pecado premeditado. ¿sí? Y por eso este, vuelvo a hablar de, de nuestro propio este, deseo. Nuestro. Ahí se me tildó un poquito la, la computadora. ¿eh? Eh, el deseo nuestro de pecar. Eh, hola Angelus. Hola Mariana. ¿sí? Ahí, ahí volvió. Hola Rodi. ¿Cómo andás? Ese deseo que tenemos nosotros lamentablemente eh, exaltado, exacerbado, por nuestro, nuestra propia maldad. Y esa, esa tendencia a pecar, cuando hablo de la concupiscencia, y ahí volvimos de nuevo, dice, porque cuando de su propia concupiscencia es atraído, sí atraído, eh, vos y yo somos atraídos, y no solo atraídos, eh, el, el 18-28, a ver si... Volvió... muy no, se me ha complicado bastante. Pero bueno, sigamos mirando... Ahí está. Eh, arrastrado, seducido, atraído, ¿sí? Te, eh, excelco. ¿eh? También de ex, preposición primaria. Bien, entonces, de su propia concupiscencia es atraído, y no solo que es atraído, sino que dice... Y seducido, jupó, ¿sí? este eh, Bajo, sujeto. Eh, una, es una aplicación genitiva, eh, de condición inferior, es seducido eh, encubiertamente, dice el jupó. Eh. Entonces, de su propia concupiscencia es seducido. Y entonces, dice el, el 15, entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, es 48.15, su lambano es adherido a atrapar ¿eh? como una pesca, ha sido concebido, ha sido aprendido, ha sido este, prendido, ¿eh? ha sido concebido. Da a luz, da a luz, y acá vamos a, a mirar esto, ¿eh? ticto, ¿eh? que como alternado en ciertos producir, como la semilla, ¿eh? como la planta, literalmente alumbramiento, da a luz, nace, ¿sí? da a luz. El pecado, y el pecado es jamartía, eh, pecado, eh, pecado, algo que Dios no aprueba. Y el pecado, siendo consumado, apoteleo, completo, enteramente consumado, da a luz la muerte. Entonces, si miramos aquí, estamos viendo esos pasos, a veces lo vemos en prédicas, este, la concupiscencia, la concepción... Este, el pecado y la consumación, por último, la muerte. La atracción, la, la seducción a la, a la tentación, ya la concupiscencia cuando lo queremos hacer. Y todo esto nos está mostrando un patrón de conducta que tanto vos como yo lo tenemos, y solamente el, el, el que llega a Jesús, el que llega a la sangre de, derramada allí en ese en esa cruz, en ese calvario puedo decir Señor sos el único que me podés perdonar y es el único que me podés cortar ese patrón de conducta mío para que yo pueda abrir los ojos y dejar de tener este pecado dejar el, el pecado de este, la concupiscencia de el saber que estoy pecando y el entender las consecuencias y aún así volver a repetirlo no me digas que no te pasa y no me digas que no nos pasa. Por eso nosotros invitamos este, a, a sumarse a este ministerio del cual eh, la página que, que, que estamos ocupando este, nos ha permitido o, o, o estamos ocupando un poco su, este, su canal de, de Facebook. Invitamos a celebremos la recuperación, a recuperarnos de esas conductas que venimos repitiendo y que, constantemente la venimos haciendo y constantemente le pedimos al Señor perdón. Le decimos, Señor, perdóname. Y vos decís, pero otra vez pequé en lo mismo. Sí Por eso el versículo 16 dice, amados hermanos míos, no erréis, no planao, no se engañen, no se extravíen, no se descarríen. Y yo miro este, este pasaje y acá vamos a ir este, terminando. Yo miro este pasaje y como te digo, yo veo el patrón de conducta que tenemos cada uno de nosotros que vamos llegando a, a celebremos la recuperación. Y yo veo el patrón de conducta que tiene cada persona, cada ser humano y muchos de nosotros, hasta que no hemos reconocido que necesitamos cambiar ese patrón. Cambiar ese patrón de de repetir con el mismo error una y otra vez, cambiar ese patrón. Y vos me, vos me decís, pero sí, yo ya conocí al Señor y el Señor perdonó todos mis pecados y eso es verdad. Ahora, pregúntate, y me pregunto porque no te lo estoy haciendo solamente a vos, pregúntate si todavía hay algún pecado que recurrentemente lo estamos cometiendo. Vos y yo, pregúntate eso. Y pregúntate si ese pecado, por más que lo intentaste dejar, lo dejaste un tiempo, este, fuiste libre, dijiste, gracias Señor, ya dejé de pecar. Y es buenísimo. Pero pregúntate si en un tiempo no lo volviste a hacer. ¿Sí? Y hay, hay algunos que los dejaste por completo siempre. Y hay otros con los que seguís luchando. Pregúntate si esto es verdad en tu vida y por eso... Yo te vuelvo a invitar a que mirando esta realidad, este pasaje, vos y yo podamos sincerarnos y decir, yo necesito, yo necesito ayuda. Yo necesito salir de este, de, de, de este eh, círculo vicioso, como hace un tiempo este, venimos escuchando esta expresión. Yo necesito salir de esto, yo necesito dejar de cometer el mismo patrón. A, algunos, como ya te dije, este, luchamos con... Eh, los kilos de más con la comida otros luchan con el alcohol otros luchan con la droga otros luchan con este, eh, la prostitución otros luchan con la pornografía otros luchan con diferentes y múltiples situaciones que terminan siendo vergonzantes y que no las puedes hablar con nadie porque con nadie te sincerás porque te da vergüenza siquiera nombrarlo pero lo haces algunos están luchando con este, diferentes trastornos Así como los que luchamos con los kilos de más, algunos luchan con los kilos de menos. Y tienen diferentes trastornos alimenticios. Algunos están luchando con la depresión. Algunos están luchando con este, el juego compulsivo. No pueden dejar de jugar. No pueden dejar de invertir este, su, su dinero en cosas que ya saben que les va a ir mal. Y lo mismo, lo invierten y, y vuelven a perderlo todo. ¿Cuántos, ¿Cuántas familias están siendo afectadas? por situaciones de concupiscencias, tuyas y mías. Y vos sabés que no, no hay nada bueno si seguimos en ese patrón. Por eso yo te eh, animo, yo te doy ánimo y te digo, podemos salir. Tenemos un ministerio fantástico que se llama aceleremos la Recuperación, tenemos aquí en la iglesia también la Casa de la Mujer, tenemos Consejería Pastoral, tenemos Sanidad Interior y necesitas... Si necesitas ayuda, no dudes en pedirla. Yo quiero cerrar esta noche... Te quiero comentar un, un, una cosita antes de orar. Eh, viste que en nuestro material eh, habla acerca de un mentor. Aprovechemos para hablar estos temas con nuestros líderes, si es que te permiten en, en alguna de las este, reuniones que tengamos en los grupos pequeños. Y si no, este, eh, pe, pedile eh, ayuda si es que, que podés. Y si no, pedimos, como ya te dije, ayuda aquí en el grupo. Eh, nuestros mentores son aquellos referentes, que nos explican la palabra y que tienen un poco más de conocimiento. Hay muchas personas en la iglesia que, que pueden ser perfectamente nuestros mentores eh, y obviamente están tus líderes de tus grupos pequeños si es que estás eh, en uno de ellos. ¿sí? Así que te invito a que eh, busquemos ayuda. Busquemos ayuda. Dios está tendiéndonos una mano. Así que oramos en esta noche, cerramos aquí esta, esta clase virtual. Gracias a todos por aguantarme, se nos fue la hora, son uy, más de 45 minutos y todavía hay 15 personas que están este, este, escuchando. Bueno, muchas gracias por la confianza, eh, espero no aburrirlos y espero que podamos eh, ponernos de acuerdo en salir adelante en todo lo que eh, todavía no hemos vencido. Y yo sé que Dios tiene la victoria. Oramos, Dios, gracias, porque vos sos el que nos estás dando la victoria. Vos tenés preparadas esas coronas de vida para todos los que resistimos la tentación. Señor, muchos de nosotros tenemos áreas débiles y venimos aquí a confesártelas, a decirte, Señor, yo tengo esta área que es un área que me, que me cuesta. Algunos tenemos varias áreas débiles. Y venimos ante ti, Señor, porque sabemos de que nuestra propia concupiscencia es la que nos lleva a consumar el pecado. Y el pecado no nos da nada positivo, Señor, nos lleva solamente a la muerte. Pero gracias a Dios que tenemos esa victoria en ti, Jesús. Y vos sos el que pagaste el precio de nuestro pecado en la cruz. Y cada gota de tu sangre, Señor, sigue limpiando nuestros pecados como lo hizo desde el primer día. Y aquí estamos y te confesamos, Señor, porque queremos cambiar. Y te pedimos ayuda. Señor, ayúdanos a tomar decisiones firmes, a resistir la tentación, a ser coherentes con lo que creemos. Gracias, Dios, porque sos el mismo Dios que ayudaste a nuestros hermanos allí en esa primera etapa de la iglesia primitiva y sos el que nos estás ayudando hoy en el 2020 con toda nuestra problemática actual. Sos el mismo Dios, sos el mismo Señor que nos mirás y nos ves a todos iguales. Y nos mirás y no haces distinción por nuestras posesiones, por el color de piel, por nuestra condición actual. Señor, nos mirás y nos amás. Y amás a cada uno de los que se comprometen contigo. Gracias Dios. Gracias porque en ti tenemos esperanza. Gracias Dios porque nos estás llevando a tener victoria de cada fracaso que hasta ahora hemos tenido. Gracias Dios. Nos ponemos en tus manos, oramos muy especialmente por la familia de Olga, de Cintia, los bendecimos y Señor oramos por cada uno de los que están siendo afectados por este virus. Y por, por, por diferentes enfermedades, oramos por ellos, Señor, para que tu mano de sanidad esté sobre cada uno de nuestros hermanos, de nuestras hermanas. Oramos por ellos, oramos por nuestras vidas, por nuestras familias. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga, que Dios te llene de su paz, que tengas una eh, hermosa noche y que esta semana sea una semana donde no solo en, en, entendamos que tenemos que resistir la tentación, sino que comencemos esta etapa de vencer aún esos pecados más ocultos que nadie lo sabe, que lo sabes vos y Dios, que Dios te dé esa victoria, que me dé esa victoria. Gracias a todos por escuchar, nos vemos el próximo martes y bueno, este, nos vemos el, el, el sábado también, nos vamos hablando... Eh, a través del de, de, de el grupo de WhatsApp. Perdón por este sábado, espero que no se vuelva a repetir. Que Dios los bendiga y nos estamos viendo el próximo martes. Chao, que el Señor te bendiga. Chao, chao, chao.